Good morning Vietnam! Bienvenidos, vengadores y vengadoras, a Toxic Game Channel, vuestro canal de toxicidad 100% natural, escogido grano a grano de los mejores campos de internet. Bien, quisiera hablar sobre la nueva PlayStation 5. Oh, sí, va a haber una nueva PlayStation 5. Bueno, yo qué sé, según un insider que tiene mucho prestigio. Eh, ...me pregunto cómo se cuantifica el prestigio de un Insider que rumorea... Eh, ...me imagino que mediante al nivel de aciertos... ...pues eres más o, o menos refutado dentro del mundillo... ...bueno pues el Insider en, en cuestión se llama Tom Henderson... ...y dice que va a haber una nueva PlayStation 5 que va a salir en el 2023... Eh, llamada chasis d aquí vemos una imagen eh, para que podáis ver una imagen de cómo sería o cómo podría ser dentro de esos artes conceptuales ¿no? que hacen muchas veces estas eh, mucha gente ¿no? que hacen este tipo de son maravillas hay que decirlo también bueno eh, por pues la imaginación muchas veces eh, la imaginación de, de los fans tanto de xbox y de nintendo de esto muchas veces puede incluso superar a, a, la, a la propia compañía eh, yo recuerdo que muchos de los modelos que sacaban eh, pensando en una playstation 5 hoy en día te los compro o sea, este, viendo el, el modelo que realmente sacó playstation me quedo con cualquier otro de, de los que habían eh, diseñado algunos algunos fans ¿sabes? Como, como también hicieron de xbox y, y también lo han hecho de otras consolas y nos podemos imaginar un poco cómo sería una playstation 5 chasis de según tom henderson en un 2023, en un futuro 2023 que ya está prácticamente a la vuelta de la esquina. Yo lo primero que diría es que lo veo improbable. Lo veo improbable, pero también lo veo muy probable. Porque sí es cierto que la, ya han hackeado la PlayStation 5. Entonces, como que pinta una reactualización del hardware que ya ha habido unas cuantas. De hecho. Eh, Conozco a una persona que intenta vender su PlayStation 5. Hoy le estoy preguntando. Ahora que lo pienso, a ver si me ha contestado y no. <risa> bueno, luego no es para tanto. ¿eh? Tampoco es para tanto. Es simplemente una chorrada. En fin. Las preocupaciones del CMA. Fijaos lo que dice Microsoft. Y la, que, y, la, y la de Zaskas que le ha soltado uno tras otro, uno tras otro a la CMA. Comercio, tal, bueno, bien. Sony Playstation ha sido la plataforma de consolas más grande durante más de 20 años, con una base instalada de más de 150 millones de consolas, lo que la hace más grande que Nintendo y más del doble del tamaño de Xbox. Sony se involucra hoy en una conducta que refleja su poder de mercado. Fijaos atentamente en este segundo punto. Su poder de mercado en juegos de consola, incluido el aumento de los precios de sus consolas, aquí no ha puesto los juegos, pero también, sus juegos también suben, sin temor a perder cuota de mercado. ¿Qué significa? Vamos, lo que le ha dicho es, o sea, mira, mira si tiene poder que puede subir de precio que no que no pierde, que no pierde su, su poder, o sea, sin temor a perder cuota de mercado, toma ya, y te manda al tercer punto, dice, o te manda al tercer punto a la tercera página, porque esta es una de tantas páginas, ¿eh? también hay que, también hay que, yo estoy buscando el PDF completo para poder verlo bien, pero bueno, vamos a, a quedarnos con esto, la sugerencia de que el líder de mercado actual con un poder de mercado claro y duradero podría ser exclusivo por el tercer proveedor más grande como resultado de perder el acceso a un título no es creíble vamos a ver este que es muy bueno dice la sugerencia de que el líder del mercado actual con un poder de mercado claro y duradero podría ser excluido por el tercer proveedor más grande como resultado de perder el acceso a un título no es creíble o sea ...que el... ...líder del mercado actual... ...me diga... Me, ...nos diga... ...que va a perder... ...teniendo 4000 juegos... ...disponibles solo en PlayStation... ...lo dejo ahí... ...y lo dejan ahí como... ...y tienen 4000 juegos... ...o sea... ...señores... tienen juegos... ...no sé... ...de que se quejan... ...la evidencia muestra que menos de eh, que menos de X de los usuarios activos mensuales de Playstation mouse están jugando Call of Duty incluso sin todos estos, sin todos esos jugadores, un resultado altamente improbable de una estrategia hipotética de ejecución hipotecaria la base de jugadores de Playstation seguiría siendo significativamente mayor que la de Xbox en la actualidad Desde que se anunció la transacción, Sony ha adquirido además varios estudios. Reino Unido. Escucha, abre bien los oídos porque esto te, te conviene saberlo. De juegos incluidos Bungie, desarrollador de popular juego en línea Destiny 2, Javen Studio, que bueno, Javen Studio no sabemos lo que ha hecho, pero bueno, ahí está. Lathen Girl y Zabas Games y una participación minoritaria en Front Software el desarrollador del juego más grande del 2022 ahí te lo dejo no es el sitio para soltar un zasca pero pero quedaba genial el den ring ahí está el goti el que debería de ser realmente el goti entre otros juegos exitosos esto complementa la participación minoritaria existente de sony en epic game editor de fortnite un sólido catálogo de juegos propios y una amplia cartera de exclusivos con editores externos. Hubo más de 280 títulos exclusivos propios y de terceros en PlayStation 2021, casi cinco veces más que en Xbox. ¿Qué diréis ustedes? Bueno, Dios mío, yo no sabía que PlayStation era tan buena no, porque no jugáis a nada entonces esos 4000 juegos los dejáis ahí y que se vayan cogiendo pestes prácticamente por eso porque os han inculcado también eh, esa dinámica de que un juego indie es basura o que un AAA es lo mejor a lo que puedes jugar en la vida no un doble A que ya es bastante dinero el que se gasta o una A no sino que aquí tiene que ser triple A y tiene que ser de Sony para ser bueno no amigos no no amigos no y en cuanto a lo de es que no sé si comprarme la consola pues entonces juégalo en xbox.com play Juégalo en una consola, juégalo en tu PC, juégalo en tu móvil, juégalo en tu tablet o juégalo en tu, en tu próximo televisor. No hay excusas. Tu móvil, que puede ser de Google Play, puede tener el Samsung Galaxy Store, puede tener el, el, el App Store de Apple vamos, que puede jugar en un Apple es que no hay excusas no hay excusa, el que se quiera gastar 18 dólares por demos y por juegos en stream antiguos y os dejo con esto, primero lo voy a leer porque sé que os vais a reír y soy y no, no me gusta vuestro comportamiento a veces. entonces lo voy a leer así sin aspamientos, porque a mí me ha llegado al cocoro, sobre todo el que le ha incluido la imagen de Todd no me acuerdo cómo se llama, a los hijos de Ned Flander, cuando le dicen eh, aquello de que bueno, estas navidades no habrán regalos y se pone, uh, yupi qué bien, eh, yo me he comprado un trampolín es un saltarín y, y hacía como el que estaba jugando y yo me he comprado un hula y hacía como y se quedaban bar y lisa como esta gente está es tan fatal es tan fatal esta gente bueno pues eh, voy, no, no voy a decir quién es el que ha tampoco lo conozco ¿eh? pero no lo voy a poner y sin embargo dice esta hermosa frase con la que nos vamos a despedir. Creo que no se me queda nada en el tintero. la se saca la vena italiana y hago así con el mio cuore. ¡El mio cuore! ¡Qué bonito, eh! El que le ha puesto a Todd y Ted eh, de los Flanders. Eh, es un, un ente diabólico <risa> el que le ha puesto a, a todos a los hijos de Ned Flander es un, un, una mente perversa <risa> y desde aquí le mando un abrazo pero voy a leerlo antes de poneros el. el antes de poneros lo, lo voy a leer para que, para que dé más para que quede más ahí, más como radiofónico. Dice, aún sin PlayStation 5, pero como si la tuviese, PlayStation no es una consola, es un sentimiento. ¡All right! ¡Hasta el próximo programa, amigos! ¡Nos vemos!